80% de ser millonario es psicología, 20% es estrategia, no se te olvide. ¿Quieres ser tu propio jefe? Pues tan solo cómprame este curso que equivale a 6 meses de tu trabajo y te aseguro al 100% que al finalizarlo serás millonario. No, no es verdad. Con el surgimiento de la pandemia nos encontramos en una situación en donde todos los individuos de este planeta Tierra son emprendedores. Pero, ¿realmente es así? ¿Todos tienen la capacidad de ser emprendedores? No lo sé. La verdad es que no, no todos tienen la capacidad de hacerlo. Y que además el uso de la palabra emprendedor está completamente equivocado. La gente confunde comerciante, empresario, y emprendedor. Un comerciante es alguien que se dedica a comprar y vender bienes o servicios. Un empresario es alguien que invierte en un producto o en una empresa o en algún proyecto. Y un emprendedor es alguien que innova, es alguien sumamente creativo. Un ejemplo clásico podría ser el propio Steve Jobs. Y también la gente cree que todo emprendedor puede ser un empresario o que un empresario es al mismo tiempo un emprendedor. Puede darse la situación en la que puede ser ambos, pero son casos extraordinarios. De hecho, una de las cosas más horribles por las que pasó Steve Jobs fue que lo sacaron de la toma de decisiones de Apple precisamente porque estaba consumiendo demasiados recursos en su afán de conseguir mayor innovación dentro de su propia empresa. Y eso pues, les estaba haciendo perder dinero. Claro que después lo llamaron para que se uniera de nuevo a la junta directiva y, bueno, a Apple le fue bastante bien. Pero es un ejemplo de que no necesariamente un buen emprendedor puede ser un buen empresario. Y hay otros que simplemente son muy buenos empresarios y, y les puedo poner un ejemplo como Marcus Lemonis. No es un tipo que haya innovado realmente en nada, pero es alguien que ha hecho inversiones inteligentes y ha hecho muchísimo dinero y de hecho son más comunes los empresarios que los emprendedores, justamente por la naturaleza de cada uno. Entonces, a raíz de la pandemia y que mucha gente fue despedida de sus puestos de trabajo, muchos tuvieron que reinventarse y montar negocios por Internet o incluso algunos desarrollaron ciertas capacidades que tenían por mera sobrevivencia y montaron algún negocio físico de verdad. Una peluquería, una venta de postres, de comida, una tienda de ropa virtuales o físicas, tal cual como lo mencioné. Y lamentablemente eso ha distorsionado bastante lo que significa ser un emprendedor, que de paso a esa palabra le tomé un poco de asco. No porque significa lo que significa, sino por el uso repetitivo y mal uso que se le ha dado. Al mismo tiempo han surgido estos gurús que te dicen... Que si sigues su curso de mierda, que no tiene absolutamente nada que ver con finanzas, sino son solamente frases hechas de mentes millonarias y mentes de tiburón y cuentas de Instagram de frases genéricas que no te sirven para nada. Esta gente no te enseña ni sobre capital de inversión, ni sobre créditos que puedes pedir, o si tienes muy poco capital, cómo funcionar, ni sobre flujo de efectivo, ni punto de equilibrio, ni estructura de costos. Ni, los, ni las cosas más elementales y básicas para tener un negocio. Tu idea puede ser la más brillante del mundo, pero si ese proyecto no es viable a nivel económico, la idea no sirve para nada. Así como también hay gente con muchísimo dinero y no tiene buenas ideas. Y ese dinero se va a perder si se aplica en una mala idea o si esa, mala, o si esa buena idea tiene un mal planteamiento y va a perder su dinero. Y que además el ser tu propio jefe implica muchas más horas de trabajo, muchísimas más. Sí, ahí es donde la gente se da cuenta que efectivamente los dueños de las empresas trabajan, los gerentes trabajan, sí, ahí es donde se dan cuenta. <ríe> Porque tienen que trabajar 8, 10, 12 horas continuas y además tienen que lidiar si trabajan, si Tienes un puesto de postres, un local de postres. Tienes que trabajar con el tema de la reposición de inventario, el establecimiento de un margen de ganancia decente, tomando en consideración la, el propio mercado, es decir, la competencia, el punto de equilibrio. Oh, Dios, es que son tantas cosas. Y me parece tan absurdo como estos mentores de Instagram, que nunca se sabe qué es lo que realmente hacen, nunca se sabe si realmente tienen un negocio porque el negocio es ese curso de mierda que se lo venden a personas que no tienen ni la más mínima preparación para tener un negocio. Y ojo, tampoco es que necesitas tener una carrera universitaria para manejar bien un negocio. Yo creo que Latinoamérica es un ejemplo perfecto de cómo personas con poca formación académica montan un negocio y se vuelven muy exitosos y hacen muy buen dinero. A lo mejor no se convertirán en ultramillonarios, pero les da lo suficiente para tener una vida más que decente. Y con todo esto que les estoy diciendo, no insinúo que nadie pueda llegar a ese nivel, pero tal cual como, no sé, un futbolista de élite, no todos van a poder llegar a ese nivel. O que yo, que soy un canal pequeñito de YouTube que apenas va a llegar a 19.000 suscriptores, les diga que yo puedo ser como PewDiePie que tiene como 110 millones de suscriptores o que puedo generar el mismo dinero que él cuando no es así es imposible que yo llegue a ese nivel yo creo que es imposible incluso que yo llegue a 100.000 suscriptores por el tipo de contenido que tengo y por la manera en que hago mi contenido yo sé cuáles son mis limitaciones, yo sé cuáles son mis atributos también yo sé cuáles son mis cosas buenas y al saber eso, al saber lo bueno y lo malo que tengo, yo sé hasta qué punto puedo llegar. Yo sé hasta qué momento digo, ok, voy a parar o voy a continuar. No es una cuestión de venderle falsas ideas a alguien simplemente para que viva de ese sueño. Es como un niño que quiere ser un astronauta, ok, puedes llegar a hacerlo, pero ¿cuáles son las probabilidades? Hay cuestiones que se escapan mucho de nuestras propias decisiones por sin importar las ganas que tengamos de lograrlo. Lo importante es saber ubicarse en el contexto en el que estás, intentar superarse, pero no tomar como referencia al que está en la cima, porque eso solo va a traer frustraciones sino compararte contigo mismo, con tu entorno, en dónde estaba yo el año pasado, en dónde yo estaba yo hace dos años, hace cinco años, he mejorado. Si no he mejorado, tengo que hacer algo para llegar un paso más adelante el año que viene. Yo creo que esa es la, la perspectiva más sana que uno puede hacer. Y es que, poniendo de ejemplo otra vez a los grandes youtubers, la inmensa mayoría de ellos comenzaron cuando esto ni siquiera era un negocio hacían videos porque les divertía, para pasar el rato, para entretenerse. Y simplemente estuvieron en ese primer, segundo oleaje de youtubers que explotaron porque eran los primeros, eran, fueron los pioneros de esta manera de hacer dinero. El caso de PewDiePie o en el habla hispana el Rubius o AuronPlay, aunque él vino un poquito después, pero ustedes entienden, fueron los pioneros. No podemos compararnos con ellos lo que estamos comenzando aquí o los que comenzamos hace un par de años así como una persona que apenas comienza con su tienda virtual en instagram de venta de accesorios no puede compararse con una con Sara, con una empresa transnacional porque es injusto y me molesta que estos gurús de mierda les prometan a la gente que si siguen lo que ellos dicen se van a volver millonarios ser millonario no es cosa fácil y si sí, estoy diciendo una obviedad se puede lograr claro que sí pero tienes que ser extremadamente bueno y dedicado para llegar a ese punto. Y a veces ni siquiera con todo el esfuerzo del mundo vas a llegar a ese punto. A veces también es una mezcla de oportunidad, de suerte, porque eso pasa, de suerte. Y también de conocer a la gente indicada. No necesariamente nepotismo, porque tú puedes conocer a alguien que te recomiende en algún otro lado porque eres bueno en lo que haces y consigues un buen trabajo. Si ustedes quieren tener su... Pequeña empresa, háganlo, pero no bajo la visión edulcorada de un Instagramer que solo le interesa vender un curso. Háganlo porque les gusta, háganlo porque de alguna manera ese es su sueño. Y si llega un punto en el que esa pequeña empresa se estancó, piensen en qué manera pueden hacerla crecer. Yo no soy un gran empresario, pero me he movido bastante bien este último año en mi vida. Tengo un pequeño negocio familiar que resulta suficiente para que mi familia viva de él. Tengo mi propio proyecto con un amigo de criptomonedas, al cual está yendo bastante bien también. Tengo mi propio trabajo. Tengo el canal de YouTube que si bien no genera grandes ingresos, suma al final del mes. Y creo que... Poco a poco se puede ir construyendo un capital más que decente para vivir en tranquilidad. Porque yo creo que esa es la perspectiva que deben tener las personas y no es una perspectiva conformista. Porque si tú en algún punto llegas a, a tener tu propia casa, tener tu propia familia, no necesariamente un vehículo, pero si queda pues genial, ¿no? Y una vida así, en donde no tienes grandes preocupaciones económicas, pero tampoco eres ultramillonario, creo que es una vida más que aceptable y decente y es que incluso los millonarios cuando ya llegan a cierto punto de fortuna siguen viviendo exactamente igual porque una persona que tiene probablemente 10 millones de dólares en patrimonio no vive muy muy muy diferente de alguien que tiene 50 simplemente no le hagan caso a los tontos de instagram o a estos influencers de mierda simplemente sigan lo que a ustedes les gusta y si van a montar un negocio y tienen el capital suficiente contraten a gente que sabe, contraten a asesores financieros, a contadores, administradores de empresas, a gente que tiene experiencia formando empresas, formando identidad. A eso voy también. Contraten diseñadores gráficos, contraten a gente que se dedique al marketing, contraten a personas que realmente saben y que no les está vendiendo un puto curso de mierda. Pero ya, voy a calmarme aquí porque si no, voy a terminar insultando a todo el mundo. Recuerden que si les gustó el video, denle like y compártanlo, por favor, porque eso me ayuda a crecer. Además, comenten qué les parece este video y qué les parecen esos gurús asquerosos que se aprovechan de la ingenuidad de muchas personas. Para formar parte de esta ludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.